Pues yo fui director del programa Contravía, después fui gerente de Canal Capital, y como gerente de Canal Capital, eh, demostramos, le demostramos al país que la televisión pública tiene eh, un papel fundamental en la formación de sociedades. Buenas noches, bueno hacemos este corto video a esta hora porque es necesario informar a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales que al parecer ya se habría tomado la decisión para que Holman Morris eh, sea el nuevo gerente de RTBC Co. en eh, Colombia desde la llegada del gobierno eh, al gobierno del presidente Petro pues siempre se ha eh, presionado para que eh, nombren rápidamente un gerente de RTBC Co. ya que eh, una de las grandes falencias de este gobierno pues es la comunicación eh, dos intentos fallidos de nombrar a dos mujeres en esa gerencia al parecer por falta de requisitos o por no cumplir los requisitos pues eh, no se pudieron dar los nombramientos pero eh, ahora eh, al parecer ya se habría eh, confirmado el nombre de eh, Holman Morris para que asuma la gerencia de RTBC. Esto es muy importante porque Holman Morris eh, tiene una experiencia periodística de muchísimos años a través de Contravía, a través de Canal Capital, cuando eh, Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá. También tiene grandes conocimientos políticos sobre eh, el país. Recuerden ustedes toda la lucha que él dio como concejal sobre el tema del metro en Bogotá. Que hoy el tiempo terminó dándole la razón frente a que no existen los estudios eh, para el metro elevado en Bogotá. Siempre tuvo la razón y que también ha sido pues víctima de muchísimos ataques pero que la justicia también ha dado la razón y lo han declarado inocente así pues que eh, no podía acostarme yo esta noche sin eh, darles a conocer a todos esta eh, que para mí es una magnífica eh, noticia eh, esta que yo creo que es una de las noticias más importantes de hoy porque es comenzar a ponerle equilibrio a la comunicación en el país entonces muchísimas gracias por haberme escuchado por haber estado acá celebren con nosotros porque esto va a ser para cosas buenas y cosas grandes en Colombia y nos vemos en la próxima. chao chao Pero sobre todo que hay que fortalecerla y que sirve la televisión pública. Eso lo demostramos en Canal Capital. El otro momento que vamos a vivir en Colombia es la profundización de un gran diálogo nacional. El presidente Gustavo Petro uh -huh. ha hablado de un gran diálogo nacional, de diálogos regionales y yo creo que el vehículo, uno de los vehículos por lo menos para poner a hablar a la sociedad colombiana en un gran diálogo en la televisión uh -huh. y la radio pública.